Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro nuevo tutorial de Dimar, transmisores y antenas. Ya no sabemos cómo grabar y tenemos las bolas llenas. Me salió un versito, qué lindo, pero este Google Docs me tiene la bola por el piso. Así que comenzamos con el nuevo tutorial. Eh, acá vemos cinco emisoras de radio, todas con un sistema de multiplexiado, eh, que sería la inversa de un divisor de potencia, pero bueno, eh, mecánicos y filtros de distinta cantidad de cavidades vamos a hacer un pequeño tutorial para que no se haga muy largo y por qué es necesario y la obligación de tener filtros de alto Q en este caso lo que tenemos es un filtro alto Q para una emisora y en tres cavidades lo que muchos preguntan por ejemplo y que acá se puede ver este filtro no sé si se puede ver que es de una, dos, tres y tiene una cuarta cavidad porque a veces tres cavidades no son suficientes para eliminar espurias. Nosotros podemos tener una emisora, por ejemplo, un ejemplo, en 87.7 y otra en 106.9. Eso genera una, un segundo armónico, una mezcla que te da una tercera portadora que te da justo el real del aeropuerto. ¿Qué es lo que se hace con esto? Filtrar cada uno de los módulos de potencia, sea medio kilo o un kilo, esto filtros están eh, preparados para un kilo 800 cada uno insertarlo en cada uno de los filtros, y de los filtros salir a los multiplexores, y en caso de ser necesario, ingresar, como en este caso se ve, ingresar a un segundo filtro que vuelve a ingresar a un, a un multiplexor eh, los multiplexores, serían esto sale todo en un solo cable no sé si se puede ver ahí en un solo cable de 7 octavos todas las señales por un solo cable de 7 octavos y va toda una antena que es banda ancha. ¿Qué significa que es banda ancha? Que irradia desde los, desde los 80 MHz, desde los 87 MHz hasta los 108 pasados. Este tipo de filtro es el que en este momento el ENACOM, la, la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, está solicitando, está pidiendo. ¿Por qué? Porque la tolerancia para interferencia en el aeropuerto es 0% y corresponde a decomiso. Le gusta quien le guste. O sea que si ustedes tienen un equipo, marca... M31, NBC, eh, Muffet electronic eh, lo que sea, tienen la obligación de colocar un filtro de estos. En este caso es para gran potencia, pero vienen los mismos filtros para una potencia de medio kW. Eh, lo mínimo indispensable es tener esto con un filtro, porque si no corresponde de comiso. Es lo que muchos no entienden. Bueno, acá hay un dineral puesto y no hay muchos de estos en el país, y deben llegar a los 40 en todo el país y son para grandes emisoras. Pero para una emisora mediana o chica, correspondería colocar un filtro de estos eh, para medio kilowatt, aunque tengas 300. ¿Por qué? Porque la mínima espuria que tengas en el filtro te cae la CNC, te avisa una vez, si no hiciste el descargo, en un año te cae la CNC otra vez, siempre y cuando no interpitas si no te cae antes. Y te dice, loco cabezón, si sí, apagáis y no volvás a prender, y si corresponde te manda con la Policía Federal la la decomiso. Agradecemos a la gente bueno, que nos permitió el predio para... Hacer, para mostrar más o menos cómo es el sistema de filtro, un filtro alto Q tiene más o menos estas dimensiones. Este es un filtro de tres cavidades. Acá ven el tema de ajustes. En este caso es de dos. Esto ajusta. Esto es una, dos y no, tres cavidades. Eh, y el que habíamos mostrado hoy tenía cuatro cavidades. Tiene cuatro cavidades. Básicamente lo que se necesita, aunque tengas un lineal de 300 vatios, es esto. Nada, eso hasta acá. Bueno, gracias y sepan lo que tienen que comprar.